Saludos, amigo mamífero. ¿Cómo puede usted comprobar? Soy una rana. Le ruego no se altere, pues tengo un importante mensaje que comunicarle. Me consta que los tiempos que corren, todo es una constante confusión, pues la gente vive con miedo, no solo al virus en sí, sino a lo que le para el futuro. Lo que me gustaría decirte es que pase lo que pase, debes mantener siempre una actitud crítica, ya que resulta difícil en estos tiempos determinar qué información es verídica. Es por esto que la confianza ciega en cualquier institución, gobierno, medio de comunicación, o incluso individuo, puede hacernos caer en el engaño y en la ignorancia amigo, querido amigo, a que investigues, a que no te conformes con la versión oficial, ni con afirmaciones sin fundamento alguno que escuches. Es tu responsabilidad mantener una actitud crítica. Y por favor, tampoco toleres la censura de ningún tipo, ni mucho menos la practiques. Ni el gobierno, ni nadie, tienen derecho a censurar la libertad de expresión o de pensamiento, eso es una violación directa de los derechos humanos. Bueno, no quiero robarte más tiempo, sé que tienes mucho que hacer, que investigar y que plantearte. Tan solo espero que encuentres un lugar en tu agenda para mis humildes consejos de anfibio. Dicho todo esto, ¿quieres guardar la partida? <risa>